¿Estáis preparados? Empezamos tomando nota de todo el material que necesitamos. ¡Vamos allá! Un brick de cartón. Pajitas de colores. Folios de color. Cola blanca o pistola de silicona. tijeras un punzón celo goma y lápiz una regla cordón, también podéis utilizar lana rotuladores y por último necesitaremos colores empezamos ya tenemos el brick preparado, lo primero que haremos será coger el lápiz para marcar un agujero para nuestro nido yo aprovecharé este cuadrado que ya tiene el, el brick, vosotros con la ayuda del lápiz podéis ir marcando el agujero, lo podéis hacer cuadrado o redondo yo marcaré un poquito que le faltaba aquí ahora con la ayuda de un punzón empezaremos a hacer el agujero con marcarlo un poquito es suficiente es para que pueda entrar las tijeras cortando con la forma que hayamos elegido. Perfecto. Despacito con las tijeras. Perfecto, ya tenemos el agujero al nido. Ahora a continuación marcaremos aquí abajo una cruz, porque luego tendremos que poner aquí una pajita para que les sirva de soporte y hacemos un agujero con el punzón. Perfecto, ya tenemos la primera parte lista. Ahora lo que haremos será forrar nuestro brick, solamente lo forraremos por las caras laterales para ello cogemos el folio de color y damos la vuelta al brick y vamos a forrarlo Cogéis el folio y lo ponemos ahora necesitaremos celo así, perfecto y ahora así tensar bien el, el, el folio aquí otro trocito aquí, como veis nos ha quedado una franja sin, sin cubrir, para ello cogeremos el folio del mismo color y cortamos otra tirita y ahora la pondremos aquí así volvéis a coger celo Y lo ponemos Perfecto Otro trocito más ya así Ya estaría forrado A continuación Lo que haremos será Pegar el folio restante En la parte inferior del, del brillo Para ello Doblamos así y pegamos con cero así ¿lo veis? tiene que quedar completamente el folio pegado Ya tenemos la parte de abajo completamente pegada. Ahora lo que haremos será volver a hacer el, el agujero. Para ello podéis ayudaros del punzón para que quepa otra vez la, la tijera. Cuando ya lo tengamos, volvemos a cortar despacito buscando la forma del cuadrado que habíamos hecho antes despacito con las tijeras Ahora continuaremos cogiendo el punzón para volver a marcar el agujero del soporte. Perfecto. Ahora con la ayuda del lápiz, goma y regla empezaremos a hacer los dibujos para decorar nuestro brillo. Para ello, yo he pensado en la parte de abajo dibujar una valla. Me ayudaré de la regla. Marcaré la altura aquí y aquí. Y ahora iré marcando cada centímetro. Coloco la regla aquí. Y ahora marco cada centímetro. Perfecto. Ya lo tengo marcado en la parte de arriba y ahora lo marco en la parte de abajo. Perfecto. Ahora uniremos con líneas la parte de arriba con la parte de abajo. Perfecto. Y ahora uniremos haciendo triángulos. Seguro que lo estáis haciendo, genial Perfecto Seguimos dibujando la valla Ahora marcamos la parte de abajo y unimos ya lo tenemos ahora unimos con triángulo lista la valla ahora por último nos queda unir dibujando unas barras horizontalmente ¿lo veis? Debemos de completar toda la valla dándole la vuelta. Ya tenemos la valla completamente terminada. Ahora pasaremos a dibujar y a decorar nuestra parte de arriba del nido. Yo he pensado hacer una tira de banderines. Para ello, con la ayuda de la regla, dibujamos una línea. Y ahora, empezamos a dibujar nuestros banderines. Dos, tres y cuatro. Y calculando vosotros la, la distancia, continuamos dibujando por el lateral. Y aquí dibujaremos uno y dos. Pasamos al otro lado. Uno y dos. Ya tenemos la valla repasada con rotulador. Ahora cogeremos los colores... Y empezaremos a darle color Podéis ir alternando colores Para que quede mucho más colorido ¿Cómo está quedando? Ya tenemos casi la primera cara de la valla.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 ¿Qué os parece? ¿Cómo está quedando? Ya tenemos casi la primera cara de la valle. Ahora continuaremos con el otro lado. Ya tengo la valla completamente terminada. Ahora decoraremos la parte de, de arriba, la de los banderines. Volvemos a repetir de la misma manera. Cogemos el rotulador y repasamos el dibujo. Ahora el otro lado. Y así, así, repasáis todos los banderines. Ya tenemos repasados los banderines con el rotulador y ya podemos empezar a pintarlos. ya tenemos un lado y continuamos ya tenemos otro lado Vamos a pasar ya a la parte final de nuestro nido Nos queda ahora por hacer el tejado Para ello utilizaremos pajitas de colores Mirad, irán puestas así Para ello ahora vamos a ir recortando las pajitas Dobláis y cortamos justo ahí Y reservamos esta parte Yo he cogido de diferentes eh, colores para luego ir alternándolas en el, en el tejado Ya tengo aquí preparada la pistola de, de silicona. Podéis utilizar cola si no, si no tenéis. Primero vamos a colocar aquí una pajita que mida lo ancho del, del nido. Porque luego por aquí dentro pasaremos el hilo para poder colgar el nido. Pondré aquí una gotita. Y al otro extremo otra gotita. Y ponemos la pajita. Perfecto, ya lo tenemos. Ahora ya podemos empezar a colocar las pajitas en el, en el tejado. Pondré una gotita en este extremo y otra gotita en el otro extremo. Y empezamos a colocarlas. Pondremos una aquí y la otra aquí. Perfecto. Y continuamos poniendo los trocitos de pajita de la misma forma. Ahora cambiaré de color. ¿Veis? Otro aquí. Y otro aquí. Ahora, por ejemplo, pondré amarillo. Uno aquí. Y uno aquí. Ya estoy colocando la última pajita del tejado. ¿Veis? Ya está completamente formado. Ahora cogeremos una pajita y la pondremos en el agujero que habíamos hecho al principio. Esto le servirá de soporte al paja. Y por último, colocaremos un cordón por la pajita que habíamos puesto al principio a lo ancho del nido. Así. Y ahora lo ataremos. Ya tenemos acabado nuestro nido para pájaros.